¿Qué pasa compitruenos? Hoy tenemos noticias de un nuevo tráiler de Pokémon Espar Escarlata y Pokémon Púrpura Casi digo Pokémon Espada y Escudo, madre mía Y tenemos también que se ha filtrado la Pokédex, compañeros, que tenemos ya... Todos, absolutamente todos los detalles de la Pokédex de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. ¿Queréis verlos? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vamos a darle caña. Compañeros, lo primero que os traigo es esto de aquí. Mañana empiezan los mundiales de Pokémon GO, Pokémon TCG y Pokémon VGC. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Pues que mañana probablemente habrá trailer de Pokémon con información nueva, información de Pokémon Escarlata y Púrpura, información de Pokémon Unite, de... probablemente habrá información de todo tipo y veremos nuevos diseños Pokémon. Entonces, para eh, ir muy preparados a ese tráiler, vamos a ver ahora la Pokédex completa con toda la información que tenemos hasta el momento de Escarlata y Púrpura. Pero, aviso, si mañana hay tráiler avisado, programado, eh, tendréis un directo en este canal eh, para verlo juntitos y en armonía. Si no, si lo sacan de repente, lo que tendréis es una videoreacción épica eh, grabada por mí. En cuanto lo vea que lo hayan sacado, ¡pum! Os lo reacciono, ¿vale? Vamos a darle caña a esa Pokédex que la verdad es que tiene mucha tela, fijaos. Han sacado esta imagen con todo lo resumido de todos los Pokémon que se han visto hasta el momento. Y hay muchísima información y de hecho se ve un poco pequeño, así que ahora lo vamos a ver un poquito más grande. Tenemos esta imagen y tenemos esta otra con lo que serían ya las imágenes de esos filtrados Pokémon. No son fanarts, tal, pero bueno, reflejan esta misma información. Os lo he traído un poquito más en grande, ¿vale? Voy a moverlo un poquito a la izquierda para que se vea toda la información y yo creo que así se ve Estupendamente bien ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos a nuestro amigo Esprigatito, que sabemos que es planta siniestro coco, tres evoluciones, fuego fantasma quaxly tres evoluciones eh, Lucha agua oh, Madre mía, me he quedado pillado Ya sabéis los diseños de estos Pokémon como son, no hace falta que los repasemos El Pokémon flamenco Que no nos olvidamos, que se filtró Tenemos imagen ahí borrosa Pero tenemos imagen, lucha volador Como el 2 de Galar el periquito, que no se sabe qué tipo le acompaña al volador. Esto es interesante porque esto no se ha filtrado aún. El Pokémon eh, gusano de tierra, que se supone que no es bicho, ¿vale? Eso es todo lo que sabemos. Obviamente debe ser tierra, porque es que, es que tiene que ser tierra. Me cago en sapito para lo tienen el nombre. El cangrejo, que tampoco se sabe nada de su typing. La gente está diciendo que debe ser agua, pero es que no han confirmado ni desconfirmado. El Pokémon Sushi, que ya lo vimos que molaba, Dragón Agua, como Palkia, como Dracobis, como... Eh, quiero pensar que hay alguno más, pero no, A no caigo. El Pokémon Flor, que es el Pokémon Veneno ese que se vio en la imagen. Y este Pokémon, teoría teoría estaba relacionado con el Pokémon Roca Salina ese. Era la Flor de Sal o algo por el estilo. Y no, es diferente, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que, por cierto, se ha confirmado ya cuáles son los Pokémon que tienen tres Evoluciones igual que los starters Y son estos que estáis viendo aquí mismo ¿Vale? Spawmy Nuestro amigo Smoliv que termina evolucionando en un árbol El Pokémon Hada con Martillo Si recordáis desde hace mucho tiempo ya Se filtró hace un montón El Pokémon Roca Salina y el pseudo-legendario Dragón Hielo, ¿vale? Por cierto, eh, disclaimer, el orden en el que salen en este vídeo o en este resumen de la Pokédex no tiene por qué ser el definitivo, ni mucho menos. Se han agrupado un poco, como ha parecido a, a la persona que ha hecho esto, ¿vale? Así que tampoco os rayéis. El Pokémon Fuego Planta Chili Pepper, el, el pimiento ese que va a ser brutal, es de... vamos, tengo unas ganas de verlo. Y de tenerlo en mi equipo, que... o sea que flipáis! El Pokémon Moneda, que se sabe que es fantasma, pero no se sabe su segundo tipo. Si es que tiene, que supongo que sí, porque al ser así una moneda, no le pega ser solo fantasma, sinceramente. La Ranita, que se vio hace poquito, que es tipo eléctrico, sin saber si tiene un segundo Typing. Dijeron que era algo de psíquico, eléctrico-psíquico, pero no está confirmado. El Pokémon Escarabajo. El Pokémon eh, Avestruz, que este yo tengo muchas ganas de verlo, porque seguramente se parezca un poco al flamenco, ¿no? O sea, son así como pájaros grandes... Veremos, a ver, las formas eh, fake de Tentacool y de Diglett, el de Diglett tipo agua y el de Tentacool planta, porque es un, un hongo a lo mejor es veneno, tierra, yo qué sé, a lo mejor no es planta, no sé si esto está confirmado al 100%, yo me fío, porque esto está recopilado de lo que ha ido diciendo Q y de lo que ha ido diciendo Kaká, así que seguramente es algo que me he saltado. Los guerreros de fuego, compañeros, con versión exclusiva, el caballero de versión escarlata y el espada de púrpura, si no recuerdo mal, y bueno, y la pre que es común a los dos, obviamente. Paumi ya lo conocemos, Smolith también, el martillo no lo conocemos, pero me gustaría conocerlo, obviamente, la roca salina, el pseudo legendario y la evolución de Primib. En esta línea por aquí van todas las evoluciones, ¿vale? De hecho, creo que tengo otra imagen, sí, con lo que podrían ser, ¿no?, en diseño. <risas> eh, sinceramente, lo de Primib hecho con memes me parece espectacular, con emoticonos, es, es maravilloso, ¿eh? Luego tenemos eh, la preevolución de Coraidon y Miraidon, que no es una preevo, sino que es como eh, la, la forma presente... Coraidon sería la pasada y Miraido en la futura, ¿no? Es, es una ida de olla que flipas, que es el Pokémon motocicleta o, o, o bicicleta. Y por último, el posible tercer legendario que aparecería en el DLC, que se supone que no sale en el juego principal. Esto me da mucho asco. Pero bueno, eh, tipo roca, esto yo no, no lo he visto en ningún lado, pero debe ser. Y aquí tenemos las formas antiguas, las siete que hay. Donphan, Volcarona, Among Us, Jigglypuff... Eh, Misdribus, Magneton, este no está confirmado que sea Magneton, pero se cree que sí, Salamence y Suicun, que este va para el DLC, hermanos. Y creo que ya estaría por aquí, pasamos a lo que sería la segunda parte, que sería el maestro de sushi, ojo a esto porque lo dijo, lo filtró Q y la gente ha entendido que es esto de un maestro de sushi, pero a lo mejor no es esto, yo lo dejo caer, un pájaro grande... Ok. Un pez... Ah, este era el pez este súper chulo que dijo Q, que todavía no se ha visto nada de ese pez, que por lo visto tenía un diseño brutal, pero no se ha visto nada. Lechonk, con su evolución, que os recuerdo que es como la misma evolución, pero que por género tiene diferencias, ¿vale? Como Pyroar, exactamente igual. Fidu, que ya lo hemos visto, que tiene una evolución. Cetitan, exactamente igual. El Pokémon motor, que tiene evolución, locura, acero veneno, brutal. El Pokémon Delfín, que tiene lo mismo, dos evoluciones también diferentes, una superhéroe y otra que no. Bueno, pero son dos etapas solamente. Waterfall, este no sé qué es, hermanos. Este es el Pokémon eh, Pájaro Eléctrico o estaba en la otra parte. Este es el Pokémon Pájaro Eléctrico, puede ser, ¿eh? puede ser que sea el, el, el Pokémon, el, el pájaro de la región que ya se ha confirmado. El Perro Siniestro, el Perro Fantasma... Y aquí tenemos un marsupial, esto yo no lo he visto tampoco, pero bueno, debe ser que en las últimas filtraciones que ha ido diciendo Q, pues se ha deducido que es un marsupial, me sirve. El Pokémon Araña, también bicho confirmado, el Pokémon Saltamontes, bicho confirmado. Y ojo a esto compañeros, este es un Pokémon mono, el Aye Aye es un mono con unos ojos así muy grandes, veneno normal. Veneno normal y un Tumbleweed que ni siquiera sé lo que es, así que lo buscáis en Google porque no tengo ni idea. Seguimos con evoluciones de Pokémon conocidos. La evolución de Gooper, Tierra Veneno ya confirmada. Eh, Doomspars y su evolución que es eh, normal también, como él, y de hecho un poquito más grande, dijeron. Girafarik, tipo psíquico. Bisharp mantiene el tipo, la evolución. Y ya pasamos a los cuatro legendarios menores. Let's go, los últimos legendarios que quedan por ver. Eh, está el reno, que es siniestro tierra, el pez, que es fuego siniestro, esto es una locura, el leopardo hielo siniestro y el caracol planta siniestro, una absoluta barbaridad. Y por último, las formas futuras, que son Donfan también, Volcarona también se repite, Gardevoir, bueno, ¿cómo? gallewar ¿Cómo? No sé, no sé si es Galeid, ¿no? No Gardevoir, es, creo que es Galeid. Eh, Hariyama, Delivir. El tercer pseudo legendario que se está diciendo que a lo mejor es, eh, ¿cómo se llama este? Eh, Idreigon o Gudra, no se sabe muy bien, pero se cree que pueden ser uno de esos dos. Tiranitar y Viridion, el del DLC. Y con esto y un bizcocho, no voy a hacer la rima porque me desmonetizan. Perfecto. Y nada más hermanos, hasta aquí el vídeo, veremos mañana si sale tráiler y si sale algo de todo esto en el, en ese tráiler, si se desbloquea algún nuevo Pokémon y qué ganas de poder reaccionar a esos Pokémon eh, sabiendo toda esta información, me apetece una absoluta barbaridad. Así que nada, deja tu super like de compitro, no aprieta ese botón como si no hubiera mañana y suscríbete que más del 80% de la gente que me ve no se suscribe y yo no entiendo el por qué hermano. Así que nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Chao!